Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar viendo este replay que nos envía el señor Nacho Suárez eh, Alias Ejército Argentine eh, Bueno, ¿qué podemos decir del 60TP como tanque? Eh, podemos decir que es un, es un tanque pesado de los, de los Heavy Heavy, digamos eh, muy muy duro muy duro en lo que es por lo menos su torreta no eh, después el chasis si lo vemos podemos penetrarlo digamos en las partes en la parte baja en la plancha de abajo y después tiene como en la parte del visor donde también se le puede llegar a entrar eh, si no mal recuerdo creo que era también un, un punto débil yo no lo tengo este tanque pero sí lo puedo analizar como me pidió Nacho digamos en el sentido de eh, lo que tiene que ver con con la forma en que él lo utiliza, por lo menos. Eh, que me parece... Ya estuve viendo la replay y me parece... Bastante acertada, por lo menos, ¿no? En la forma en que él usa el tanque. Bueno, ahí estamos. Tiene un 60 TP. Enfrente, le busco la, la cúpula. Hay tanques más débiles. Claro que sí. Eh, el butcher le intentó penetrar en la cúpula. Eh, en la cúpula le pueden entrar. En la torreta en sí. Si él está... Permanentemente moviéndose va a ser muy difícil Que le puedan matar. Bueno, salvo con explosiva Ahí está eh, La FB 4005 le sacó 670 ¡Juju! Eh, uh, ahí que tomó la posición que tenía Recién él, bueno trató de meter Un par de tiros, creo que metió uno No metió ninguno más, traten de no Siempre de no molestar al compañero, ¿no? Bueno, eh, sabe que está la FB por ahí también. No, nada, le meto un bombazo de 726. Es la venganza por el tiro anterior que le habían pegado. Jadpanzer decían que ahí lo van a penetrar. Porque le van a tirar hit los tier 10 y le van a entrar. Bueno, ¿a no es qué te dije, boludo? O sea, no, pero no sé, no ni falta que te lo diga yo. Cuatro, se quedó con 691 de vida. Querido Jadpanzer decían, eh, no. Es un tanque que no está bien hoy en día. Está muy desactualizado eh, por el tema de la movilidad. Lo único, bueno, lo único bueno que le quedó a este tanque es el, el cañón con la penetración y el daño que tiene. Ahora, yo no recomiendo que lo utilicen. Sinceramente le digo, hay otras opciones mucho mejores que, que el Shotpanzer 100. Eh, por movilidad, por, por un montón de cuestiones. Eh, camuflaje. fíjate que este, con suerte ponerle que haya pegado un tiro... Y te quedaste con 690 Vos arrancás la partida con 2000 Me parece, 2100 creo que tiene El Shotpanzer 100, bueno, algo así Entonces, eh, quedarte en un minuto Con 690 de vida Como un tier 6 No, porque ya no puedes salir más Y te limita mucho el juego en una partida de tier 10 O sea, no es que estés en una partida de tier 6, o sos top tier Yo no entiendo por qué, sinceramente lo digo, ¿no? Cuando tenés un 60TP que te apunta en la cúpula del comandante Porque vos ves que te lo tenés enfrente ¿Por qué con el Super Conqueror te vas a quedar quieto, no? O sea, tipo, siempre les digo lo mismo Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Ese baile, si te mira, ese baile que está haciendo él, ¿ves? Eso, bueno, pero él lo está haciendo ahí para, para volver Porque no, ahí no, no, no tiene mucho sentido, que digamos eh, Pero sí, sí cuando estás ahí En el momento que él dispara o Que está apuntándole a alguien Bueno, ahí no se asoma, ves Fíjate que él lo pispea Sabe que está el FB apuntándole, ves, ahí de fondo Y en cuanto él se asome le va a meter una explosiva hermosa Entonces eh... Básicamente no sé si sería la mejor opción eh... Bueno, ahí acaban de volatilizar a un par ahí Fíjense que esa es una posición clave La que toma él ¿Por qué? Porque lo que hace es Muestra solamente la torreta en el caso de que puedas moverte hacia adelante y hacia atrás. Hacer como una especie de, de, de vaivén. Va a ser muy difícil que, entre, que te entren. Y encima de acá tenés tiro a los que se pegan allá la, la, a la iglesia esa. No sé cómo decirlo. Los que están allá en J6 más o menos. Bueno, ahí está, mira, ¿ves? Ahí lo empiezan a castigar. Tiene un cañón bastante impreciso a largas distancias. También pensá que con lo que pega... Ahí se choca con el tp 5 Está bien lo que está haciendo, estoy totalmente de acuerdo En el sentido de que Esto es otra cosa que para mí hace bien acá eh, El señor ejército argentino Que es, cuando digamos Vos sabés que tenés la FB4005 De aquel lado, que apenas te asomes, te va a meter un tiro Y te va a bajar otros 700 ponele no te asomes si tenés la posibilidad de Esperar un poquito, hacer que se olviden de vos Y de paso tenés tiro a otro flanco A otro lado, entonces Aprovecha eso que tenés, dispara a otro lado Fíjate si puedes meter un tirito por ahí, de paso Perfecto, lo que hace, de paso pispea A ver si no se le mandan por atrás Bueno, y dice, entonces, bueno, ok No tengo allá, no tengo tiro, bueno, listo Vuelvo acá ahora, ahora sí, a ver la FB, si está por ahí ¿Ves? Ahí no estaba, o estaba distraída, perfecto Perfecto Ahí no, no le vas a entrar esperando la FB, a ver si le puede pegar abajo muy, muy finito muy finito, la FB se asoma 929, man olvídate, sacó un high roll hermoso 929, una locura está bien, pensá que este recarga en unos cuantos, más o menos 16 y pico, más o menos 16 y monedita es un ataque que tiene una recarga muy larga pero te pega 900 querés chavo te pega 813 te pega 700 bueno, ahí está, ¿ves? lo que decíamos el 113 se regaló allá, de aquel lado ¡pumba! adiós no es que, digamos, sigue solamente empecinado en mirar para este lado y solamente contra el is 4 y la FB y no, no, eso no, si tenés la posibilidad a veces me pasa que, por ejemplo, vas pasando por un lado, ves que hay dos mano a mano allá un enemigo y un aliado Y si puedo meter un tirito ahí Después seguir seguís, joya, listo Pegaste un tirito, no sé, ponele 500, 600 Bueno, todo suma, man, todo suma No, la bachata de movimiento no le vas a dar Si cerró la artícula tenés bastante chance de darle Muy bien, muy bien pegado ese tiro Tuvo, a ver, también es una realidad Después al final lo voy a decir, pero Le salen muchas que habitualmente tal vez puede que no te salgan el de esta vez lo, lo, lo tuvo lo tuvo de su lado también, ¿no? O sea, hay veces que te vas a cansar de tirar para aquel lado y no le vas a pegar pero ni al arcoiris. ¿Ves? Bueno, ahí tenés el ejemplo. O sea, dicho y hecho, le apuntás a un tipe 5, que es una cosa gigante, una caja, y no te digo que le robotas, Te digo que no le pegás al tanque a veces, chabón. Eh, bueno, está tirando, fíjense que está tirando hit. parece mal, o sea, me parece bien, con la partida de tier 10 <coughs> el Batcher le tiró a P. bueno él tuvo la suerte que el Batcher le tiró a bueno, fíjate ahí está, otro tiro que no se ha, pero fue a Narnia, ¿entendés? o sea sos pollo, aparece ahí el loguito lanando Army gracias Dense aparece el logisiquio ese loguito, ojo ojo con esto, ojo con subir fíjense, fíjense qué le pasó, que ahí está acomodando el, el, el, el, el ¿Cómo se dice? El. Está virando como si fuera un barco, lo digo. Está como virando el chasis de vuelta, ¿no? Porque si vos acá te eh, asomas y te subís arriba a la lomita esa, el chasis se te va a levantar y te vas a comer tres bombazos. Una FB 4005 un 60 y un 17. Que fíjense lo que hace el 60 TP ahora. ¿eh? Mirá, mirá, es lo que está haciendo. El... Pero. Pero, hijo mío, ¿por qué le muestras la parte blanda si tenés una torreta hermosa y dura, querido? No le muestres ese chasis tan blandillo ahí abajo. Mira, mira. Se apura, se apura, porque sabe que el otro le está apuntando a la cúpula y te puedes comer unos 900 de daño también del otro. Entonces, no solamente eso, sino que si la, la FB4005 le metía otro corchazo más de 700, eh, iba a ser unos 1600 de daño, o sea que va a estar jugadísimo. Fíjense que eh, ejército va, vuelve, termina de recargar tranquilo y el 60TP enemigo sigue ahí. Clavado mostrando su chasis. No entiendo. ¿Por qué? Y claro, perfecto. Adentro, por supuesto que sí. No entiendo. Tenés una torreta hermosa. Correte si no no puedes. Si no te da el ángulo, si no te da la dispersión, la, la, la depresión de cañón. Bueno, inclinar el tanque, moverlo de otra forma. Ahí está. Ahí está donde yo te dije. Bueno, le, le hacen un crítico a él. Pero él le mete un bombazo hermoso de 807. O sea, el 60TP es un tanque en el cual tenés que... Como todos los torreteros, o sea... tiene un, un chasis troll... Sí, o sea... Tranquilamente podés rebotar tiros... Si tenés un poquito de suerte... Y te tiran con hit o con APCR... Y vas a rebotar... Es que, no es que es un, tampoco, un medio, viste... Es un tanque muy duro... Pero eso no quita de que tengas que cuidar como siempre... Bueno, acá... Hay el 17. 7 no le disparó, no sé por qué. Ahí recién disparó después de que él pasó. Y va en busca del Badger. Que sabe que lo tiene de costado. 701. Muy bien. Ya se le lanzan ahí. Lo comen directamente al Badger. Tanque durísimo. Les digo la verdad. Yo sinceramente un consejo. Si quieren un cazatanque. Todavía no. A ver si no hicieron la rama de ya completa. La del JetPanzer 100. Si quieren un tanque de similares, características en cierta forma, tienen el Badger, tienen el 2684 que son mucho mejores que el Japan 100 hoy en día el Japan 100 me quedé, me quedé con eso porque yo lo tengo y no lo uso más porque tiene un cañón muy bueno pero salvo que juegues en pelotón con dos personas más que te ayuden eh, tipo a que no te rodeen y que no te troleen porque si no sos o sea no gira, no avanza no retrocede no se mueve, o sea, sos un cañón gigante Que va a la nada, o sea No, no, la verdad no lo recomiendo, hoy en día no Es más, le digo No, no recomiendo los tanques sin movilidad Ahí está el Batcher, ya está en el horno Está jugadísimo, a ver si llegamos un tirito más Igualmente ahí, en el justo lo tenía muy inclinado, no le iba a penetrar. Bueno, eh, acá el ejército argentino ya directamente Nacho decide avanzar. Ya se está, está, está, de fini, está muy finiquitada la partida, está totalmente decidida. El IS-7. Fíjense. Ojo, esto es importante. ¿eh? Fíjense esta parte. Mirá, si vos pasás y le tirás, porque sí, en la parte de arriba del IS-7, te va a rebotar el tiro. En cambio, fíjese como él, él busca <ríe> él busca la parte del chasis. ¿Bien? Porque está tirando hit. ¿Entendés? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre trata de tirar en el chasis. Ahí. Exactamente ahí. Tengan en cuenta eso, chicos. Todos los tanques. A ver si se pueden ver en este. Todos los tanques que tengan como este así. A, a, esos chapones a los costados. Bueno, este justamente mucho no tiene. Pero tiene al costado... Tienen como ese blindaje espaciado que se dice. Todos los tanques que tengan ese blindaje espaciado, va eh, la bala, la munición hit va a ser absorbida por, por justamente por el espacio, por ese blindaje espaciado. Y tengan en cuenta que la hit es una munición. El otro día estamos eh, en el, en el video anterior que subí de la 130 PM. Me decían, la hit no es una munición penetrante, no la hit es una munición de alto explosivo bien es una munición explosiva con mayor penetración que la que la penetrante común pero no es una bala penetrante las penetrantes es la p o la pcr esas son las penetrantes la que penetran la pcr tiene mayor penetración que la ap tradicional que la bala estándar digamos por decirlo así eh, y tiene una una porque tiene un digamos un recorrido una velocidad de recorrido más rápida la pcr Va más rápida y penetra, ¿entendés? Eh, obviamente que si tenés torretas totalmente duras, como lo, son las de 60TP o los o sea, IS-7 y cuestiones por el estilo. Por más que le tires a PCR, no le va a entrar. Le va a entrar. Lo, que te, lo que te conviene hacer en estos casos es eh, directamente tirarle explosivas en la torreta si es que tenés la posibilidad. digamos, Si tenés un tanque como por ejemplo, el FB-4005 que es un animal el cañón que tiene, no te vas a poner a tirarle una yo qué sé, una munición estándar en la torreta, no sé, es el, es el cohete, ¿entendés? O sea, lo mejor que puedes hacer es empezar a tirar explosivas y sacarle de 700. Si tenés la posibilidad de que un compañero pueda absorber el disparo, o sea, por ejemplo, yo estoy con el FB4005, tengo un 60TP adelante, dejo que el 60TP absorba los tiros, en este caso, de, de ejército argentino. ¿Entendés? O de Nacho. Eh, entonces, cuando él dispara, salgo yo con, la, con, la, con mi cañón explosivo y le meto un bombazo de 700. Bueno, acá la FB4005 no tuvo ese, esa precaución. Se comió un bombazo, no me acuerdo de cuánto era, de 900, una cosa por el estilo, o sea, una guasada. Eh, pero bueno, fue una linda partida: 8084 de daño, 78 de daño asistido. Bueno, no, tampoco tenemos que hacer mucho daño asistido. Eh, 3.910 de daño bloqueado la verdad que estuvo, estuvo bastante bien eh, creo que buscó un lugar adecuado para su tanque, si tenés un tanque torretero, te conviene estar ahí eh, te conviene estar ahí porque tenés los montículos y, y te va a servir mucho te va a servir mucho porque vas a poder cubrirte totalmente, las artillerías no te van a poder dar ahí, lo único que tenés que tener mucho cuidado es en este caso que la FB no lo hizo no sinceramente yo no hubiese jugado como la FB 4005 le, me merece el mayor de los respetos, pero no. Yo si hubiese sido la FB me hubiese puesto acá atrás, ponerle atrás de todo, y empezar a tirarle munición eh, explosiva en la torreta, cosa que él no me vea. Y e ir bajándole de a 700, pero cada vez que él se asomaba que se sumó un montón de veces para disparar. Al Batcher, al 60TP, al IS-7, la F.B. le disparó todo el mundo. Y la F.B. estaba en primera línea, la 4005. Digo, ¿no? la, otra vez, la otra, la 215B, no tengo ni idea porque ni la vi. Eh, pero digo... Esto, ¿entendés? Un cazatanque no se utiliza así. El Zapanzer 100 en primera línea contra tier 10. tenés que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque a los costados de, del cañón te van a penetrar igual. Te van a tirar... Y si te agarra una explosiva te va a penetrar, te va a meter 600, 700 de, de, de, de, de daño y vos vas a tirar una hit o una P y, te va, y vas a rebotar y te vas a comer 1600 de daño. Y te vas a quedar con 500 de vida o 600 de vida y te vas a querer matar. Así que hay que tener mucho ojo con estas partidas de tier 10 saber usar su tanque, saber qué tipo de tanque tienen, fíjense las características del tanque, eso es muy importante tiempos de recarga, fíjense que acá él lo tenía con pan con smalek que es como si fuera el café o las raciones de combate o sea, lo tiene bien equipadito evidentemente la verdad es que no sé con cuántas habilidades lo voy a tener pero supongo que lo voy a tener con varias habilidades porque eso es un tier 10 y, eh, y es el único pesado de tier 10 eh, polaco así que encima estaba en su mapa Studiansky. Así que bueno amigos espero que les haya gustado esta replay que nos ha enviado eh, amablemente el señor Ejército Argentino eh, los que tengan el 60 TP disfrútenlo porque es un buen tanque para las randoms tal vez en, en digamos en lo que son las las clan wars y eso al tener tanta tanta recarga es como que a veces eh, se podría llegar a usar pero por lo general usan tanques más eh, con más movilidad y con más recarga, que puedan penetrar bien también. Eh, a veces estos tanques en, en mapas muy grandes, como que quedas un poco vendido, ¿no? Si, si vas solo. No puede decir solo porque con 16, 17 segundos de recarga te agarra, no sé, un 430 que recarga en 8 y pico, pero con, lo tiene con todo equipado al mango y con raciones extra y te recarga en unos 7, punto, no sé, y pico de segundos y te pega 440 por tiro. Estás medio complicado, ¿viste? Estás medio en el horno. Eh, pero bueno, amigos, eh, nada. No, no me extiendo más. Les digo, les decía: eh, el 60TP para las aleatorias va muy, muy bien. Eh, te, si podés jugarlo en pelotón, buenísimo, porque te pueden cubrir, digamos, en cierta forma un poco las nalgas. Porque, digamos, a veces ya te digo, esa recarga es muy, muy larga. Acá tenía la opción de que él podía retroceder, ir a otra posición, siempre con cobertura de la pared que tenía ahí. Y no tenía mucho más que. Que hacer que entrar, salir, entrar, salir, pivotear. Fijarse para dónde puede disparar. Y aprovechar los errores de los demás. Ahora en un mapa más abierto. Te quiero ver. No sé. Es más complicado. Es en un Projoroka. En un Malinopka. Todo eso. Bueno. Eso hace, se hace un poquito más, más, más heavy. Pero también puede servir igualmente. Porque ya te digo. Tiene mucho blindaje. Y esa torreta te sirve un montonazo. Bueno amiguetes. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.